Obvia es una inspección del municipio de Nimaima y desde nuestra llegada nos recibe con aroma a caña. Es una tierra de tradición panelera, pequeña en extensión, pero grande en emoción. Tu imaginación y la realidad se conectan en un mundo donde todo es posible. Aquí,